Desde que Iván Duque llegó a la presidencia de Colombia no se ha creado un solo empleo adicional. Por el contrario se han destruido 187 mil puestos de trabajo y eso que él había prometido que durante sus cuatro años de gobierno iba a crear un millón mil nuevos empleos. Creo que ya es hora de que el gobierno reconozca que no es culpa de la migración venezolana porque esto a lo sumo eh, explicaría el aumento del desempleo, pero no la destrucción de los puestos de trabajo que ya están creados. Y en sectores productivos, en la agricultura y en la industria, en solo el mes de agosto se destruyeron 569 mil puestos de trabajo. La tasa de desempleo de los jóvenes está en 17,7% y la brecha de desempleo entre mujeres y hombres aumentó a 6,3%. Es hora de que el gobierno reconozca de que estamos en una crisis económica de proporciones muy grandes.